Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta tu operador favorito de datos o minutos. El número 9, primera balota. Número 2, segunda balota. Número 0, tercera balota. El número 0, cuarta balota. 9200.